Para mí, para lo que sirve la cooperación y es necesario, es para equiparar eh, países pobres con, con países ricos, intentar acabar con esa diferencia que hay entre, entre ellos. Yo, para mí, cooperar es hacer esto en grupo, con la gente, que nos, la gente nos ayude, que todos para, podamos hacer una obra como esta, para que la gente sepa que juntos se puede hacer cosas mucho más grandes que individualmente.